cerca de usted siempre pensando en su bienestar radio tv cartago digital con su gusto musical nos comunicamos con el mundo en el idioma universal radio tv cartago digital la música une el planeta